Hola, qué tal queridos amigos, cordial saludo a esta hora de la noche, nos conectamos para este ratico de oración, el divina, vamos a orar con la palabra de Dios, Así que lo invito para que busque su biblia, también si tiene algún librito aquí yo tengo este de San Pablo, también puede ayudarnos, Minutos de Amor o el otro libro que en nuestra parroquia estrevemos que es cinco minutos de oración en familia, bienvenidos a este espacio de oración, Gracias a todos los que se conectan iniciando este mes de agosto, qué alegría. ¿Cómo pasa el tiempo, mis queridos hermanos? Y, y no es solamente admirarnos que pasa el tiempo, sino también qué bonito que de una ¿no? que, o cada vez que uno diga, uff, ¿cómo pasa el tiempo? También uno puede decir, bueno, que he crecido. ¿Cómo va mi, mi, mi santidad? ¿Cómo va este proceso de ser mejor cada día? Va pasando el tiempo, mis queridos hermanos. No puede ser solamente que se nos disminuya el tiempo histórico, sino que cada vez estamos más cerca del cielo cada vez más cerca de la vida de santidad. Estoy en gracia a Dios. También recordarles, mis queridos hermanos, aprovechar, vivenciar nuestro año jubilar. Y en el marco de este año jubilar, el próximo sábado les recuerdo la invitación a todos los amigos de esta zona pastoral del sur de Neiva, la peregrinación al santuario de San Roque en el Caguán. Cordialmente invitados. 7 de la mañana a la Santa Misa allá en San Roque y nos vamos a ir encarabanados. seis y media de la mañana con Nacho Dios bueno, mis queridos hermanos, bienvenidos a este espacio de oración, a este espacio de lección divina. Vamos a ponernos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, sobre estos fieles, sobre estos hijos tuyos, llenanos de tu gracia y de tu amor. Enseñanos lo que tenemos que pensar, decir, hacer. Danos tu gracia, tus dones, tus, tus bendiciones. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifíquenos. Espíritu Santo, iluminanos y santificanos. Bueno, mis queridos hermanos, bienvenidos a este espacio. Vamos a iniciar nuestra lección divina, esta escalera espiritual, preparando la liturgia del próximo domingo. Este domingo 7, también un domingo muy especial para nuestra patria, el inicio del nuevo gobierno. Tendremos esa intención en nuestra Eucaristía y los invito para que Mañana jueves, el viernes, esos días visitemos al Santísimo, ofrezcamos el Santo Rosario por nuestra nación, por nuestro país, que el Señor nos proteja, que el Señor nos libre de todo mal y peligro, que el Señor dé sabiduría a nuestros gobernantes y el Santo Temor de Dios. Amén. bueno, mis queridos hermanos, primer paso de esta escalera espiritual, la lectura. Vamos ahora entonces a mirar el texto sagrado con Biblia en mano. Vamos a escuchar la proclamación de uno de nuestros hermanos. Este domingo vamos a tener San Lucas capítulo 12, versículo 32 al 48. Escuchemos la proclamación de uno de nuestros hermanos. Del Evangelio según San Mateo. Jesús se fue de allí y se retiró a la región de Tiro y Sidón. En esto, una mujer cananea procedente de aquellos lugares se puso a gritar... Ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija vive maltratada por un demonio. Jesús no le respondió nada, pero sus discípulos se acercaron y le decían, Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él respondió, Dios me ha enviado solo a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero ella fue, se postró ante Jesús y le suplicó, Señor, socórreme, él respondió, No está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Ella contestó, Es cierto, señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo, Mujer, qué grande es tu fe, que te suceda lo que pides. Y desde aquel momento quedó sana su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, capítulo 12, mis queridos hermanos, versículos 32 y siguientes hasta el 48. Empezamos en el versículo 32. No temas, pequeño rebaño, porque el Padre ha querido darles el reino. Vendan sus posesiones y den limosna. De Acumulen aquello que no pierde valor. Acumulen tesoros inagotables en el cielo, donde ni el alón ronda ni la polilla destruye. Por donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Estén preparados con la cintura ceñida y con las lámparas encendidas. Sean como los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor encuentra despiertos cuando llegue. Les aseguro que se pondrá el delantal, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirles. Si viene a medianoche o de madrugada, los encuentras dichosos ellos. Tengan presente que si el amo de su casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, pues no lo dejaría saltar. Estaría preparado. Porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Vamos ahí está, y hemos mirado la primera parte, que es la continuación del texto de hace ocho días. Recuerdan, hace ocho días, el domingo pasado, era la palabra de este hombre que se sorprende, ha tenido una muy buena cosecha, le está yendo muy bien. Bueno, ¿y ahora qué ha? Acumular, pero es en muy. Entonces, en continuación, la palabra pues nos va a regalar estas, estas enseñanzas. Jesús, en la primera parte, antes de la parábola, le insiste a sus discípulos que el tesoro de los bienes no debe estar aquí en la tierra. El tesoro de los bienes debe estar en el cielo, dice la palabra. Acumulen aquello que no pierde valor, tesoros inagotables en el cielo, donde ni el ladrón ronda ni la polilla destruye. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Entonces, eso es lo primero. Y para eso nos cuenta esta parábola. Dichoso el criado que cuando llegue su amo, lo encuentre esperándolo, con el delantal puesto. Pues, ¿Cómo lo van a felicitar? ¿Cómo se va a poner de contento el amo cuando el Señor llegue y lo encuentre en esa condición, estando haciendo lo que tiene que hacer? Vamos a la segunda parte del texto. Entonces, pero le pregunto, Señor, ¿esta parábola se refiere a nosotros o a todos? El Señor respondió, Ustedes sean como el administrador fiel y prudente a quien su Señor colocó al frente de su servidumbre para distri distribuir a cada, un, a cada a uno en su tiempo la ración de trigo. Dichoso es ese creado si el Señor al llegar lo encuentra haciendo lo que debe. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si ese criado piensa, ¡Ay, mi Señor no va a venir! Y comienza a comer, a beber, a emborracharse, Su Señor llega el día que menos lo espera a la hora menos pensado, lo castigará con todo rigor y lo tratará como merecen los que no son fieles. El creado que no conoce la voluntad de su Señor, pero no está preparado o no hace lo que él quiere, recibirá un castigo muy severo. En cambio, el que, sin conocer esa voluntad, hace cosas reprobables, recibirá un castigo menor. A quien se le dio mucho, se le exigirá mucho, y a quien se le confió mucho, se le pedirá más. Palabra del Señor. En esa misma línea, Pedro hace la pregunta, ¿esa parábola a quién se refiere? Y Jesús remata, sean como el administrador fiel y prudente que su llegue y lo encuentra haciendo lo que tiene que hacer. Esta palabra es muy clara, mis queridos hermanos, clarísima. Pero para ayudarnos a entenderla, vamos a mirar los otros textos. <coughs> Me valgo de este libro para la primera lectura del libro La Sabiduría, capítulo 18. La noche de liberación les fue pronunciada a nuestros antepasados para que sabiendo con certeza en qué promesas creían, tuvieran buen ánimo. Tu pueblo esperaba la salvación de los justos y la perdición de los enemigos, pues con lo que castigaste a los adversarios nos glorificaste a nosotros, llamando, llamándonos a ti. Los piadosos hijos de los justos ofrecían sacrificios en secreto y establecieron unánimes esta ley divina, que los fieles compartían los mismos bienes y peligro después de haber cantado las alabanzas de los antepasados y la segunda lectura está tomada la carta a los hebreos, el capítulo 11 versículos del 1 al 2. la fe es el fundamento de lo que se espera y la garantía de lo que no se ve por ello son recordados los antiguos comienza aquí a contarnos la historia de aquellos hombres antiguos que fundaron su vida en la fe Abraham luego Sara y otros tantos hombres y mujeres, Isaac, Jacob, todos esos hombres que se fiaron de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, ¿qué dice el texto? Quisiera invitarlos para que ojalá pudieran escribir ahí en el chat la frase, la afirmación que toca nuestro corazón esta noche. Vamos cada uno a pensar un momento en lo que el Señor nos está hablando, diciendo este domingo. Voy a quedarme con el texto de San Lucas, donde dice, Acumulen tesoros en el cielo, donde ni el arón ronda ni la polilla destruye. Esa frase para mí toca mi corazón este día, esta noche. Vuelve el Señor sobre el tema de los bienes, sobre nuestras responsabilidades, sobre nuestro trabajo, sobre nuestras, nuestras cosas civiles, cotidianas. Vamos a volver sobre este pasaje, pidiéndole al Señor que nos ayude a entender, a comprender esta palabra. Señor, abre nuestros oídos para que esta palabra llegue a nuestra mente y sobre todo a nuestro corazón. Amén. Vamos al segundo paso de esta flexión divina, la meditación. Esta, este segundo momento respondo a la pregunta: ¿Qué me dice Dios a mí? ¿Qué me dice Dios? Le decía hace un momento que esta palabra, ¿cuál es la frase, cuál es la expresión que marca nuestra vida, que toca hoy, toca nuestro corazón? Acumulen tesoros inagotables en el cielo. El Señor este, este día, esta noche. Me está invitando a mirar más allá de las cosas materiales, a ser fiel, a ser un buen administrador. Mira, Víctor, todo lo que te confío, todo lo que he puesto en tus manos. ¿Qué le dice Dios a usted? ¿Qué le dice Dios? Bueno, mis queridos hermanos, ¿qué nos dice el Señor? Si quiere escribirlo en el chat, puede hacerlo también. Aproveche este momentico para hablarle a Dios. Vamos al tercer momento, que es la oración. que le digo tú a Dios Señor esta noche yo quiero pedirte perdón porque muchas veces solo me concentro en lo material, en el mundo presente perdóname Señor todas las veces en que he sido ese administrador infiel en que no he hecho mi tarea bien en que me ha faltado más generosidad más dedicación perdóname Señor porque viendo tus muchas bendiciones en mi vida, sigo obrando mal. Perdóname, Señor, por no darte gracias, por no compartir lo mucho que tú me amas. Perdóname, Señor. Amén. Bueno, mis seres hermanos, no sé qué querrá decirle esta tarde a Dios que le habla, a Dios que está dándonos al oído esta Palabra que es lámpara para nuestros pasos. ¿Qué le quiere decir hoy usted a Dios? Cuarto paso, la contemplación. Y yo me voy a quedar, queridos hermanos, con este texto del de Salmo de este Domingo. Corresponde al Salmo treinta y dos. Aclamen justos al Señor que merece la alabanza de los buenos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en quien le teme, en los que esperan su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de alma. Nosotros esperamos en el Señor, Él es nuestro siglo y oscuro. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Gloria al Padre,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 Quinto paso, la acción. ¿Cómo podemos aterrizar esta palabra a nuestro diario vivir, a nuestra cotidianidad? Bueno, mis queridos hermanos, pues aquí encontramos una clara invitación a como comunes tesoros en el cielo, donde no hay ni ladrones ni, ni policía, nada que pueda arrebatarnos esa bendición. ¿Qué podría compartir con mis hermanos? ¿Cuál es mi apego? Vamos a pensar: ¿cuál es el apego? ¿Qué es lo que me cuesta? Y eso, ¿cómo me puedo desprender de eso? ¿Qué esfuerzo, qué sacrificio puedo hacer? Los dejo ahí con esta tarea para estos días, mis queridos hermanos. Pidiéndole a Dios que aquello que nos está dando lo podamos soltar. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Un abrazo para todos, mis queridos hermanos.